Jairo Ravelo recibió heridas de bala ocasionadas por Nicolás Santos en medio de confuso incidente ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este al ser cuestionado narra lo sucedido. No sé, tenía esa riña hace mucho porque él estaba enamorado de una hija tras mía. Entonces yo le dije a él que si él quería tener algo en serio con ella, que fuera a la casa. Entonces él lo tomó como un problema eso, no lo tomó como. como él creía como que yo le estaba cerrando una puerta o cerrándole los caminos. y Yo lo que le dije a él. Que si él quería tener algo con ella, que fuera a la casa, y allá ellos podían conocerse, podían compartir lo que sea, como nosotros compartíamos. Pero él no, él no lo quiso así, lo que quiso él, todo el tiempo ha sido muchacho callejero que le gustan los problemas. Donde quiera que está, busca problemas, con todo el que está, busca problemas. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN.